Fuiste mi mejor maestro y tus sabias decisiones me enseñaron lo importante de prever para el futuro. Gracias, abuelo, por pensar en mí. Este logro es para ti. Mi amor, gracias por pensar siempre en mí y en nuestra familia. La pérdida de un ser querido puede llegar en cualquier momento. Por eso, cuando estás protegido con un plan exequial prever, cuentas con la tranquilidad de que los sueños de tu familia no se aplazarán.